Porque el plano está un poquito movido hacia un lado No está centrado No sé, es que no, no sé Me he puesto a simplemente para ver lo de la... Ahí está más centrado Porque... Vale, me da igual Si está ahí... Ay... Venga, pues ahora todo tú Ahí tienes mis apuntes. Pero yo he hecho introducciones últimamente Te toca a ti, ¿no? No, tú, tú, ahora todo Mi parte la tienes ahí apuntada, en el resumen Hay que empezar ¿Ya? ¿La has grabado? Creo que en... No. <risa> ¿Dime de qué vas a hablar? Está Estaba grabando, sí ¿Estaba grabando? Sí ah, pues dime que, que... ¿No tenemos <risa> intro <risa> Hola, eh, un día más aquí con iPhone Digital Un domingo eh, con todos vosotras y vosotras Aquí mi compañero Héctor Linares Muy buenas, ¿qué tal? Aquí Raúl López, hoy como veis Que bien día con su lecico Que hace tiempo ya que no, que no hacía mucho, mucho Un poco más de calor eh, Hoy traemos también como siempre Las noticias más interesantes eh, Ya veréis que que vais a alucinar porque ya sabemos eh, ciertos datos financieros de Apple. Eh, una nueva noticia bastante guay que no va a comentar esto también sobre los eh, chips ARM que posiblemente se vayan a fabricar para Mac. Yo estoy mm -hmm. interesado, que esta vez es el que él no me ha contado la información, o sea que el sorprendido va a ser yo. Y luego, yo por mi parte, pues voy a contaros algunas cosas interesantes, eh, pues sobre todo de, de información que ha salido en la nueva actualización de iOS 10.3, la beta que te va a dar información de qué es lo que va a ocurrir que con el lanzamiento de iOS 11, con el tema de las aplicaciones, el formato con el cual van a cambiar, ¿no? Algo bastante interesante. También nos va a comentaros alguna estrategia que tampoco le he comentado a Héctor, que hizo... Apple para pagar menos en un tipo de facturas y ya la han metido a una demanda <risa> Vale <risa> Yo también tengo para él sorpresa Y luego también os contaré un truquito para que podáis eh, Utilizar, configurar Siri correctamente Y a lo mejor podéis enviar eh, WhatsApp solo con la voz O podéis eh, activar una alarma para de despertadores con Siri O sea, unos truquitos de comando de voz Y cómo poder eh, utilizar esta compatibilidad que, que tiene ahora mismo Siri Con aplicaciones de terceros, ¿vale? vale pues eso es todo, el resumen. Bueno, pues vamos a ver qué tal sale. Vale, empezamos. Eh, voy a dejar la última noticia, así que más interesante, la de iOS 11, ¿vale? Y voy a comentar un poco el tema de la, la, la demanda que, que ha recibido, bueno, si no que, creo que estará mismo, sí, con el que está ahora mismo metida Apple. Eh, sobre todo estaba relacionado con el FaceTime, es para hacer las llamadas de vídeo, eh, uh -huh. que se hacían con los dispositivos, con los iPhone 4 y 4S, más concretamente con el sistema operativo iOS 6. Y ahora te cuento toda la movida y todo lo que pasaba, porque yo sí, creo... porque de momento no sé muy bien cómo está la relación aquí y, y que llega esta demanda y que <risa> llega a multa, pero vale, venga, va, vamos muy bien. Sí. Bueno, pues resulta que bueno, eh, Apple lanzó el FaceTime y muy uh -huh. poca gente, pues lo usaba, ¿no? En las videollamadas. Ajá. Pero claro, llegó en el 2013 que, la, que el aumento fue brutal y la, la gente empezó a usarlo muchísimo y le llegó a Apple eh, facturas, pues a lo mejor de 50 millones de dólares. Eh, con Akamai Que es como una empresa proveedora de CDNs, Que, bueno, es un sistema Para que los archivos, a la hora de descargarlos Pues vaya todo un poco más rápido Bueno, Ajá. agiliza un poco el ancho de banda, ¿no? Para que os podéis sí. enterar un poco sí. Entonces, claro, lo, eh, Apple no se esperaba Que, que ocurriese eso <risa> Pero, ¿qué, ¿qué es lo que pasó? Que, claro, Apple estaba usando una patente Con Birnet X Que era, era un sistema de peer-to-peer -peer, O sea, P2P uh -huh. Con el cual podía hacer uso de de este tipo de tecnología pero claro, eh, llegó una, una demanda por la patente porque la estaba usando y posiblemente no podía usarla entonces dejó de usar ese tipo de de, de tecnología peer to peer porque, porque salió esa, esa demanda Ajá. Y la factura, es lo que, costa, lo que te he comentado La, la factura de abril a septiembre de 2013 Lo que tuvo que pagar es Apple Eran 50 millones, de repente si disparo Tenía que usar mucho más ancho de banda al tener que dejar de usar el piso Sí, sí, como el que se deja El calefactor encendido, ¿no? Y un toda la noche y te llega luego la factura de la luz Y dices, hostias, 50 millones más <risa> nah. Sí, es lo típico Entonces, claro, lo que se pusieron a hacer los ingenieros de Apple Es en el iOS 7 Empezar a preparar, eh, pues intentan Consumir menos ancho de banda Y claro, lo, lo consiguieron pero ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Que la gente sigue usando iOS 6, ¿entiendes? <risa> Entonces lo que hizo Apple fue a provocar vale, ya que habré. realmente FaceTime no funcionase en iOS 6 para, para, para que se pasen a la ¿no? y no y usan así. ese tipo de tecnología y así la factura puede reducirla. Pero eso es casi casi de, <risa> de aplauso ahí para, para Apple, ¿no? también Pues sí, entonces claro, ha habido correos electrónicos que se han visto que se le enviaban ingeniero o ingeniero y se han visto que ha visto que ha salido a luz, que realmente fue así y de momento hay una demanda. No sé cómo, cómo ha quedado, cómo está en ese momento. Y luego, pues si te parecía poco el agujero de tener que pagar pasta, te lo comento en la cantidad exacta, Apple perdió también la... La, la demanda o el tema de la patente con Birnet X Sí, has antes. Sí, pero lo que ha pasado es que al perder la demanda Apple en octubre de 2016 ha tenido que pagarle a esa... Bueno, a, por esa patente a Birnet X 302 millones de dólares Hostia, oye pues no sé Teníamos que montar una empresa para <risa> trabajar con Apple, no sé Sí Vale, eh, yo sí que te comento la. Te voy a dejar para el final la de resultados financieros, que es bastante interesante, y mucha chicha. Vale. Y te comento rápidamente para compensar los nuevos chips que está fabricando probablemente Apple para Mac. Ajá. Son chips de tecnología ARM, ¿no? La tecnología ARM pues, es un tipo de chips que están pensados para dispositivos móviles o para dispositivos de bajo consumo. Vale, o sea que ARM es un tipo de Es de un chip, tipo ¿vale? de chip, un tipo de procesador. se si usan mucho, pues eso, en dispositivos móviles o en cosas que requieran poco consumo, ¿vale? Que requieran poco consumo. Entonces, se ha descubierto que Apple utilizó uno de estos chips para dar soporte a la Touch Bar del nuevo Mac. Ajá, ¿vale? Oh, ¿Qué significa esto? Significa que cuando tú usas el Touch Bar, eso no está pasando por el procesador principal, está pasando por un procesador que se ha hecho ex-proceso para eso, uh -huh. ¿vale? Entonces está procesado ahí y, re y recoge esas, digamos, esas peticiones y tal. ¿Qué significa esto? Pues que le quitas carga al procesador principal, uh -huh. con, un, con, con su consiguiente ahorro de energía. ¿Por qué? Porque el procesador principal es muy potente, permite hacer cálculos matemáticos, tal, un montón de cosas, pero va muy sobrado para ese tipo de, de cálculos. Entonces claro. tú haces un chip especial para eso, le quitas carga al procesador principal y ahorras batería. Pues parece que Apple le ha gustado un poquito el resultado y quizás lo empiece a implementar para otros tipos de cosas. Y se está empezando a fabricar chips ARM para eh, descargar al procesador principal y asignarle otro tipo de tareas a sus chips específicos. El que se comenta que probablemente se haga con la siguiente versión de Mac, podría ser que gestionara todo el tema de la Wi-Fi y todo el tema de acceso a archivos. ¿vale? ¿Qué, ¿Qué significa? Que al final... al chip... disco? ¿Te refieres? Exactamente, sí, a disco a, a, al, al almacenamiento. vamos entonces, todo eso basaría por estos chips especializados, dejaría más libre al procesador principal y consumiría menos batería. La verdad que es una solución bastante interesante para conseguir mejorar los procesadores, porque ya vamos alcanzando un límite, ¿no? Que cada vez mejorar el rendimiento y mejorar el, el consumo va siendo cada vez más difícil, ¿no? Y este tipo de cosas pues lo veo bastante interesante y podría dar nuevos Macs bastante más potentes, aunque no tengan un avance tecnológico tan fuerte. Te refieres a los Macs, los portátiles, ¿no? Los... Sí, los Macbook. No. Mm -hmm. Sí, dos cosas que te quería comentar que a lo mejor os lo estéis eh, preguntando también. Bueno, yo por lo menos me lo he preguntado y se lo comento ya que tengo a Héctor. Vosotros también podéis escribir en los comentarios. Yo veo también dos ventajas, o bueno, una ventaja y una similitud que he visto. Dices que bueno, que como ya se ha llegado a un límite en que los procesadores no pueden ser más potentes, pues esto es una, una opción bastante buena. Uh -huh. Pero también otra, veo otra ventaja además. Si también ten en cuenta que muchas veces las baterías hoy en día eh, tienen una limitación también de espacio, de la capacidad y no se puede aumentar más. Uh -huh. Pero un, a lo mejor la solución no está de aumentar la capacidad de una batería no está en hacerla más grande o que tenga una batería mayor, uh -huh. sino que se consuma menos, que al final Eso el resultado lo mismo, es decir, una misma batería si consume menos los componentes que tiene la duración es mayor sí exactamente entonces también es una opción de que las baterías duren más ¿vale? ten, esa sería es la segunda ventaja. Ten en cuenta que Apple ha hecho mucho en ese sentido porque los nuevos iPhone por ejemplo con el nuevo chip A A10 no el Fusion ya viene con dos procesadores un poco muy diferenciados, o dos núcleos, dos cores muy diferenciados. Uno que es de alto rendimiento y otro que es de que que baja solo, capacidad. de. solo se emplea cuando vayas a usar oh, en okay. época. Que es un poco parecido a esto, pero dentro del mismo chip. Aquí ya son dos chips diferentes. Sí, pero también te voy a comentar otra cosa. Es que ten, ten en cuenta que los iPhone, no me acuerdo a partir de cuál, eh, eh, yo he usado un, un coprocesador. Es decir, está mm. el, el procesador principal. Sí, claro, el coprocesador. Y está luego, el, el por ejemplo, en Creo que era en el iPhone 6 que tengo yo, creo que era el, el A9, ¿no? el procesador, uh -huh. no perdón, el A8, y luego tenía el procesador M8. El M8, exactamente. Sí, y luego bueno el apartado gráfico también, que no sé creo que una parte lo hace el co-procesador y luego aparte está la tarjeta gráfica. Uh -huh. Sí, al final es eso, es distribuir procesos entre chips que estén más especializados para el tipo de tarea que quieren realizar. Porque el chip principal es genérico, es decir, es programable y tú puedes programar pues, un tipo de cálculos o bien otros totalmente diferentes. Uh -huh. Entonces tú haces un chip, lo programas específicamente para un tipo de tarea y haces esa tarea de una forma más eficiente claro. que el general ¿vale? Entonces bueno, pues yo creo que esa era algo bastante interesante Pero antes de pasar a otra noticia sí. ¿Para cuándo crees que eso estará o es todavía...? Con el nuevo Mac que se lance no sé si será en septiembre ¿Este me año parece. podríamos verlo? Este año podríamos verlo o sea, ya lo bueno. vemos porque ya está en el Touch Bar ¿eh? Del nuevo claro, También es interesante que estos chips son programables Entonces significa que, que luego se podrían hacer nuevas versiones O nuevas mejoras solamente introduciendo nuevo software con Encima de esos chips Vale, ¿vale? Y también es otra ventaja que, que no hayamos comentado Vale, perfecto eh, bien, pues te voy a comentar el tema eh, de Siri, un poco un consejo como cómo podéis configurar vuestro iPhone y luego ya al final pues eh, es comentar el resultado financiero y acabamos el tema de iOS 11 que es el nuevo sistema operativo. Uh -huh. Vale, pues voy bien de tiempo. Eh, te quedan dos minutos, ¿Eh? nueve no minutos llevamos. Vale, pues lo hago, lo hago bien. Bien, el tema es que con Siri, como os he dicho, eh, ahora eh, se ha abierto y terceras eh, empresas o aplicaciones de terceros pueden aprovecharse del uso de, de Siri con su aplicación. Bien, para poder activar esta opción, que posiblemente la tengáis, o a lo mejor no lo sepáis, tenemos que ir a ajustes, a la aplicación de ajustes o configuración, y ahí dentro tenemos que ir al apartado de Siri. Luego dentro de Siri tenemos que activar Siri, es obvio, y luego también si quieres, ya eso lo dejo opcional o no, puedes activar la opción de Oye Siri, ¿vale? Para que simplemente con que digas Oye Siri se active. Ajá. Una vez que tienes eh, esto en esta parte de la configuración, te vas abajo del todo, y concretamente porque hay una opción que se llama compatibilidad con aplicaciones, y en ese apartado, eh, cuando entres, te van a aparecer eh, diferentes eh, aplicaciones. Entonces, tú la que quieres realmente que sea compatible con Siri, ¿vale? Pues eh, desplazas el, el, la opción, la activas el, cuando se ponga en modo verde y ya podrás usar ese tipo de, de aplicaciones eh, con Siri. Entonces, te voy a decir, por ejemplo, dos comandos eh, bastante útiles, uno con WhatsApp y otro con el propio sistema operativo que puedes usar, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, dices, eh, oye Siri, ¿no? O se activa Siri, y le dices, enviar un WhatsApp a Héctor, ¿no? Entonces, eh, se te activa, eh, luego deletreas o dices con tu voz el WhatsApp y cuando ya se ha acabado le dices envía y te envía el WhatsApp, ¿vale? Ajá. Eh, un consejo que os doy es, si enviáis un WhatsApp a la gente muy, no, muy a menudo y tenéis muchas personas que se llamen igual, ¿no? Porque a lo mejor se llama, solo cambia el apellido eh, Por ejemplo, si yo le escribo muchos WhatsApps a Vector, pues a lo mejor le llamaría a Héctor, ¿no? Sería un nombre que tengo en mi agenda, uh -huh. que na, nadie otro más lo tiene y porque luego me pide, ¿y cuál de todos estos le, Héctor le envió el mensaje? Claro. Es este, como poner una veina clave inicial no para que él rápidamente Siri sepa a quién manda y no me tenga que decir a cuál de todos porque es un poco eh, follón no muy, muy, muy interesante y la segunda opción por ejemplo que podemos usar es para activar la alarma crear una alarma no entonces dices eh, oye Siri crear alarma a las cuatro y media os recomiendo que digáis cuatro y media de la tarde, porque si decís cuatro y media, te la sí. pone 4.30 y es de la mañana, ¿sabes? Sí. La madrugada. Entonces puede ser que... Puede que llegues con un poquito de retraso, con sí. unas 12 horas tarde. Exactamente. A la, a la Entonces, para que sea las 16.30, ¿vale? Eh, pues es mejor que digáis por la tarde, si es por la mañana, no decís nada y automáticamente ya se pone por la mañana. Entonces, bueno, es a lo mejor que no conocíais o que sí que sabéis que estaba, pero os habéis olvidado. Yo ahora mismo, eh, hablando con mi amigo Moy, me lo enseñé el otro día, eh, me acordé y ahora mismo lo estoy usando. O sea que, bueno, gracias por el... Recordadmelo y bueno, esa es mi consejo, para nada me lo tienes que enseñar <risa> Bueno pues, como vamos a ver a los resultados financieros y esto da mucho calor <risa> Voy a quitarme un poco la chaqueta para entrar en materia no tiene nada que ver el foco este que tiene puesto a toda potencia. <risa> bueno, pues bien, eh, la verdad que Apple ha presentado los resultados financieros de su último trimestre. Te frota las manos porque tienes... Eh, <risa> tú ahí metido en bolsa con Apple, has comprado. <risa> ¿Eh? Qué va, va más quisiera. Como aquella vez, ¿no? Que vimos que si hubieras comprado una acción de Apple al principio, ahora serías millonario o algo así, bueno. En <risa> fin, bueno, no, de todas maneras están muy bien las acciones ahora mismo, ¿vale? De Apple. No, me desfrota la mano porque hay muchísimos datos y me parece todo bastante interesante, ¿vale? A ver, cuéntame eh, Mira, lo primero de todo es que se ha batido el récord de ingresos eh, histórico de Apple Han facturado 78.000 millones de Compra dólares Compra de Apple, ya <risa> ¿Vale? eh, Bueno, un dineral ¿Y por qué es interesante que se haya superado el récord? Porque todos los analistas decían que era al contrario, que iba a ir hacia abajo De hecho ya pasó en el anterior trimestre fue el primero en el que se. fue un poco hacia atrás, ¿no? Sí, históricamente. Verdad. El primero sí. que ocurrió. Y sin embargo, en este se ha vuelto a romper el récord, ¿vale? Así que, bueno, eh, de momento no se sabe muy bien qué va a pasar. Ya, ya os dijimos la semana pasada que quizá bajaban los precios de Apple, según los analistas. Veremos si después de, lo, de esto. de sus productos, del Sí, de los iPhone, perdón. Sí, según los analistas. Ya veremos después de esto qué es, lo que, qué es lo que pasa, ¿vale? Pero bueno, te doy más datos. Um, unidades vendidas de iPhone han sido 78,3 millones, ¿vale? En un trimestre esto en un trimestre, Empezaría bueno. pues ya decirme. en me... <risa> bueno. Y mira, fíjate que además esto es interesante porque este trimestre es el primero, desde hace mucho tiempo, en el que Apple supera en ventas a Samsung de smartphones, ¿vale? Ha sacado, o sea, más o menos unos 800.000 eh, smartphones más. Ajá. Bien, seguimos teniendo presente el tema del Note 7, ya hemos hablado mucho de ello, tampoco vamos a entrar más en, en detalle, pero era bastante esperable. Claro, que a lo mejor si hubiese vendido el Note 7, eh, Apple no lo hubiese superado, ¿no? Quizás, quizás, no se sabe. A ver, la cosa está en que estos son unidades vendidas. Hay que tener en cuenta que Apple solo trabaja unidades de gama alta, ¿vale? Entonces, claro, Samsung, quiero que no, tiene eh, dispositivos muy buenos, pero también tiene dispositivos de gama baja, de los que valen a lo mejor euros 100€ o 100€. Me, media, o, media vale. baja y alta. Claro, claro, entonces es más fácil que Samsung venda más unidades. Porque Por hecho, eh, siempre es eh, su público se más. potencial, eh, público que amplio, puede comprar, claro, amplio, claro. porque aquí nos centramos en unidades. Y entonces es muy raro que, que Apple lo haya superado. Bien, de hecho es el peor año de Samsung, eh, 2016 ha sido el peor año desde 2011, y todo apunta más o menos al tema del, del Note. Sí. Bien, eh, ya que estamos aparte de resultados financieros de Apple, he buscado un poquito más de otras compañías para comparar un poquito y ver cómo está el mercado, ¿vale? Me parece, me parece curioso, sí. Bien, a pesar de que este trimestre ha vendido más eh, Apple que Samsung, Samsung sigue siendo el, el ganador a, a nivel anual ha vendido el 20% de todos los smartphones que se ha vendido ha sido de Samsung en el mundo. Apple hablamos del 14,5%, ¿vale? están bastante equiparados. Y Huawei que sigue eh, disparado, disparado para hacia la la arriba, ya tiene un 10% del mercado, la primera vez en la historia que lo consigue. Ha pasado de vender 107 millones a, a vender 138, es ¿vale? un incremento de casi de un 33%. Habría que hacer un estudio más, otro día o lo que sea de a quién está comiendo el mercado eh, Huawei. Para ir subiendo, porque si tú subes, otro tiene tienes que quitarle cuota a, a otra marca. Exactamente, y claro, dijo Huawei es que está intentando abarcar también todos los sectores, porque también el último que sacó, ¿te acuerdas? El, el Mate, ¿no? Me parece que era pedazo también de dispositivo. Bueno, sí. en fin, si alguien tiene un Huawei, que nos ponga aquí algún comentario de qué tal le va y qué le parece. Y vamos a ver, sí, más datos ya de Apple. Eh, eh, a ver, estos son unidades vendidas, ¿vale? De Mac, 5,4 millones de Macs y 13,1 millones de, millones de iPad ¿Vale? El iPad es el único que ha descendido en ventas El Ajá. resto han ido eh, incrementándose Y bueno, en cuanto a los ingresos Por ejemplo, iPhone supone el 69% de los ingresos de Apple Sí, es el producto estrella es el producto estrella hmm. a ese nivel, eh, o sea, 69% del total Mac representa un 9% Y iPad representa un 7% Y luego eh, Apple decía una cosa que son servicios yo entiendo que allí en servicios está englobado un poco todo el tema de software, ¿no? Imagino que la App Store, imagino que el Music, ¿no? Y todo ese tipo de cosas. Pues en esto de servicios era igual que Mac, era un 9%. O sea que el tema de software en Apple empieza a crecer y, y ya eh, bastante. Así que bueno, más o menos estos son los datos que tengo Ya veis la comparativa eh, Muy atentos a Huawei a ver qué es lo que está pasando A ver qué es lo que va a pasar durante los próximos sí. años Muy atentos a Samsung a ver si esto es una algo muy puntual o Por el, el, el Note 7, claro Y también atentos a Apple porque esto podría eh, Reflejarse en los precios de los iPhone dentro de los próximos años. Vale, pues voy a el tema más interesante de iOS 11. Uh -huh. eh, nada, resulta que ahora con la última actualización de iOS 10.3 eh, de la beta, que es solo para desarrolladores, se ha visto que aparece un, un mensaje en el cual cuando estás usando una aplicación de 32 bits te dice que no se puede, no se puede usar. Uh -huh. eh, ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente eh, a partir de cuando ya usemos iOS 11, las aplicaciones, juegos, etcétera que, que estén hechas con 32 bits no se va a poder usar. Vale, esto resulta que ya a partir del dios 9 te aparecía antes un aviso, te decía, bueno, a lo mejor puede ser que ralentice... Eh, tu dispositivo, etcétera. Bueno, era simplemente un aviso, una advertencia nada más y seguía funcionando, ¿no? Pero lo que resulta es que a partir de ahora ya no les va a ser un aviso, es decir, van a dejar de funcionar. Esto es interesante ya. de tener en cuenta por dos cosas. Primero para los desarrolladores y luego segundo también para todos nosotros eh, que somos usuarios finales. ¿Por qué? Porque eh, cuando vayas a actualizarte a iOS 11, si tienes aplicaciones o juegos que hayas comprado hace tiempo y los desarrolladores no la han actualizado, dejará de funcionarte. Entonces claro. tienes que tener en cuenta si te compensa o no a actualizarte a iOS 11. Cierto, cierto. Qu Tiempo, ¿no? Porque esto se podrá saber ya seguramente en la WWDC de este año, de junio. Uh -huh. Eh, cuando salga la presentación vale, ya Eso se podrá concretar Pero ya os vamos a, advirtiendo eso para que lo tengáis en cuenta Y bueno, lo iremos recordando con el paso del tiempo Pues sí, hay que apuntarlo Ojo cuidado con la actualización a, a iOS 11 sí. eh, pues... Bueno, vamos a acabar ya eh, Como siempre, primero deciros muchas gracias por todos Porque llevamos ya 2.000 publicaciones Desde 2012 eh, Es un número que pasa rápido el tiempo <risa> Esperamos tener muchos más años con, con todos vosotros eh, Os agradecemos los likes Que os suscribáis como siempre Para, para que nos veamos todos todo los domingos y bueno, eso es todo Héctor Sí, eh, muchas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene Vale, hasta, hasta la próxima hasta